te vamos a discriminar. Acá eh, para, para todos, es la, la mesa de ingresos y nosotros nos decidimos ir, pues acá de las nubes más grandes fue la de turismo, entonces lo que pensamos es como cuál es el real diferencial que tiene Algeciras y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo y, y es algo que yo creo que a todos nos quedó sonando, esa variación entre suelos y que da origen a toda esta diversificación de productos agrónomos, y por eso se llama eh, Ruta Gastronómica de Aventura, de 1200 a 3200, Algeciras Wheel. Entonces, eh, paso a paso, eh, digamos que lo primero, Ruta de Aventura Gastronómica, porque esto es una aventura, es decir, es algo que a las personas que lo saquen los va a sacar de su zona de confortes, de su día a día, y los va a... a a inmersionar dentro de un contexto gastronómico distinto y que les va a tener muchos enseñanzas. Entonces el primer paso eh, y ahí están involucrados directamente los 40 principales es el mapeo de los ingredientes y de los productos. Entonces digamos que nosotros tenemos que saber cuál es el atractivo real, qué se produce, si se produce miel, dónde se produce, quién hace las achiras, de dónde están el cultivo vegetal. Eh, sí, entonces es como mapear como cuáles son como todos esos productos que hay yo, yo hablaría un poquito de, de, de contexto un poco para, para ver por qué desde el inicio eh, yo no sé si aquí hay gente que haya visto Chef's Table como lo de esto de Netflix que es Chef's Table bueno, básicamente un poco de tendencia gastronómica eh, a nivel mundial cada vez más es más fuerte que tenga más, sea más auténtica la cocina y auténtica qué quiere decir? Que todos estos señores que el chef ya se volvió una figura súper emblemática, pero por otro lado empieza a tener una figura muy predominante a nivel social porque puede generar una cantidad de impactos Él es la persona que decide qué compro y a quién le compro y de alguna forma se empieza a diferenciar el restaurante de al lado eh, en qué tipo de productos y qué procesos está utilizando que se sale un poco de, de lo común entonces uno ve un poco, pone sobre, el, sobre la mesa lo que está pasando con estos señores y ve el primero en Latinoamérica es un tipo que se llama Virgilio Martínez en Lima y uno ve y es, todos los capítulos son este tipo saliendo de su cocina explorando los sitios más locos, yéndose a pescar ahí, metiéndose en la selva, explorando para encontrar ingredientes que le puedan dar de alguna forma ese valor diferenciado a su cocina. Entonces, de ahí parte que el grupo objetivo de, de este proyecto son como dos grupos grandes. Uno tiene que ver con algo que se llama el foodie, que es el consumidor involucrado. Esta persona que le gusta cocinar y se ve todos estos capítulos de Chef table Y les digo un poco, yo trabajo en eso y hay mucha, mucha gente eh, metido en eso, y dos, esta serie de chefs que pueden ser no solo de acá porque acá ya hay un grupo muy fuerte de, de, de chefs en este sentido, sino por fuera ¿y por qué por fuera? porque por fuera hay un tema de exoticidad no sé si esa palabra es castiza o no es castiza eh, asociado a eso de Colombia, ¿y qué pasa? hubo una discusión que creo que es importante y que también para los otros proyectos y es que la primera discusión fue que de alguna forma el proyecto tiene que reivindicar a la zona y a la comunidad más allá de de la historia eh, un poco que los define, es decir, no partir y digamos, eh, eso es algo digamos, que, es, que, que lo discutimos y es que si yo llego a un sitio de supermercado que un sello, un sello no me diga, es que he hecho esto, es una zona de posconflicto sino se salga un poco de eso y decir, no, es que yo no voy a comprar por pesar, sino porque esto es una experiencia increíble, esto es un producto fantástico y claro, el, el tema que está atrás de la historia es muy parte de ellos y tiene que manejarse como una memoria pero un poco librarlos de eso y reivindicarlos para mirar hacia adelante. Listo, entonces eh, plan, bueno. todo. Eh, bueno. Entonces, ya se como, como el ánimo y como cuál es el público objetivo que realmente se lleva bastante nicho eh, y se identifican los ingredientes pasamos a hacer las rutas entonces digamos habiendo ubicar los ingredientes y los recursos en el mapa a ver qué rutas se pueden armar y después hay una cosa, es que en turismo uno empieza hablando de un recurso y después de un atractivo. Y un atractivo es cuando uno mira el recurso desde los lentes de su mercado objetivo. Entonces ahí vamos a ver cómo, cuál es nuestro mercado objetivo, que ya sabemos que son chefs y goodies. Entonces digamos que según todas estas rutas si y según estos pasos le vamos a meter la ecuación de atractivo y vamos a ver entonces cuál es la identificación de... Recursos y, actor. y actores claves Es decir, una cosa es que no solamente es como el ingrediente Sino quién es el personaje Yo creo que una persona que viene a esta aventura Prefiere eh, estar en una finca que no tenga tantos árboles eh, Pero que tenga un personaje chévere, eh, sonriente Dispuesto a una superhacienda en donde lo va a atender un mayordomo Que ni siquiera le va a voltear a mirar Entonces es como, como ver cuáles son los recursos y, las, y los actores claves y después pasamos a la parte de abajo que es la parte que les va a terminar de explicar <risa> Al, algo importante de esta digamos de este bloque que, que, que ustedes ven el primero es básicamente una cartografía social un poco ¿no? Y aquí ya entra una cartografía física que es interesante, porque si uno piensa en, en un evento puntual en el pueblo, pues estamos hablando de veredas, que sabemos, pues nos contaron ya que hay difícil acceso, que de alguna manera este proyecto se empieza a extender por el territorio y creo que se le daría un, un valor agregado porque se vuelve la excursión que empieza a meterse, un poco a apropiarse del, del, del territorio. Y luego viene eh, la fase de m, actividades clave y actores claves. ¿Qué pasa? Uno, esta primera fase... Eh, ...de identificación y mapeo de ingredientes... ...se va y lo hace con algunos de estos chefs... ...esa identificación de entrada, es del día uno... ...arma el proyecto y... ...les aseguro que hay ya 10 chefs en fila... ...que están dispuestos a ir Leo, a hacer... ...Leo Espinosa, no, Alejandro de Salvo Patria... ...Álvaro Clavijo de... de, de, de ...del Chato... Eh, ...los villanos en Bermudas... ...todos estos estarían absolutamente dispuestos a, a hacer eso... ...luego, otra cosa interesante es que... ...si piensan este mapa como, como un mapa de, de metro... ...donde tiene distintas estaciones se pueden ir agregando estaciones en el tiempo. Uno arranca con lo más sencillo, para decir, si estamos hablando de un timeline de, de seis meses, pues arranca con tres o cuatro estaciones, las más relevantes, y en el tiempo ese mapa se va modificando, lo cual también es, es interesante, que se vaya transformando en el, en el tiempo a medida que se vayan incorporando actores. Y luego estamos en la fase de actividades claves y socios claves, que en esta parte que es lo que discutíamos de oiga, cómo se va a implementar y qué necesita, porque tiene que tener unos mínimos, claro, hay un tema experiencial, pero unos mínimos, un poco de oiga, en casito tiene que haber una cocinita básica para, para trabajar eso. Entonces, uno a quién vincula desde el principio, se dan compañías, si uno está hablando de que hay que hacer temas de construcción, pues traigamos a algo y traigamos a Cordona, inventamos el proyecto, en donde uno empieza a identificar esas actividades claves que hay que hacer para el día cero el proyecto y los socios clave eh, que uno podría eh, llegar a, un poco a seducir, de por decirlo de alguna manera, para ese proyecto que creemos que tienen un tema conceptual que fácilmente los, se, se podría llegar a enganchar. Eh, y esta parte, si tú eres el eh, bueno. de en fan. Entonces digamos que después de identificar eso, eh, uno siempre que va a hacer una ruta turística debería hacer la un fan-trip, viene de familiarización. Entonces el objetivo este es ya invitar a um, colegas del sector turístico y, y digamos personas claves para la comercialización y que uno hace digamos un tour de prueba. Entonces ahí uno invita y ellos saben que están probando entonces digamos que hay, hay margen de error y uno empieza a tomar notas sobre las cosas que funcionan, que no funcionan, los supuestos que uno tenía, si son verdaderos o no. Y después uno refina la ruta y también algo clave del FAM es que uno puede documentar para material gráfico y de video para empezar a tener el material para la comercialización y promoción del producto eh, y una vez termina el FAM y tenemos como todo este feedback digamos que el fam sale eso el material y también posibles canales de ventas y aliados y ya después empieza eh, pues, la última bañeta que me parece abstracto, pero en realidad es una es, es una es una preparación al lado del río en, una, en un fogón de leña eh, con algunos ingredientes que el grupo haya recolectado esa misma mañana, frescos de directamente de sus árboles o arbustos o proveídos de los campesinos. Que Paseo a que caballo, el lomo en el Ahí <risa> bueno, aplauso acá.